Hola, ¿cómo estás? Vamos hoy a realizar el aceite de Arcángel Rafael y María Rosa Mística. Para realizar este aceite de sanación vas a necesitar un cuarto de aceite de oliva, una imagen de María Rosa Mística y de Arcángel Rafael, rosa, 30 pétalos, vas a sacar una rosa y un pimpollo a estas rosas las va a llevar a abrir un cuarto junto con el aceite Bueno, vamos a comenzar tomando eh, los tres pétalos pueden ser de cualquier color de rosa Mensaje de San Rafael, Arcángel de Dios, a un alma escogida del Señor, de nombre Geral, el día 24 de junio de 1993 a las 2.5 pm. Gerald, a ti te habla San Rafael Arcángel. Toma aceite de olivo como sustituto de mi anterior indicación. Lleva este aceite aproximadamente un cuarto de litro a hervir junto a 30 pétalos de rosas, más una rosa entera. Esta te da un bálsamo que aliviará cualquier enfermedad o sufrimiento. Si tú aplicas este bálsamo, reza las siguientes oraciones. Reza un credo. Ahora repite tres veces la siguiente oración. Oh Madre de Dios, María Rosa Mística, concédeme junto al Arcángel San Rafael, el Ángel de la Sanación de Dios, la gracia de sentir un profundo dolor por mis pecados e implorar ante Dios tres veces su santo nombre, para que Él me conceda auxilio divino en mi actual enfermedad. Amén. Repetirás tres veces... Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor ahora y por toda la eternidad. Amén. Mensaje de San Rafael a Geral el día 2 de octubre de 1993, en Filipinas, a las 12.35 pm. Gérald, a ti te habla San Rafael Arcángel. El cielo derramó una vigorosa bendición sobre mi aceite de sanación. Multiplica mi aceite. Los hombres que lo van a utilizar lo deben aplicar en cualquier enfermedad, pero antes deben rezar las oraciones que yo te he dictado. Aquella persona que va a utilizar este aceite... No lo debe comercializar, este aceite tiene la bendición del cielo. Aprecia altamente este aceite y honralo siempre. Como dijimos hoy, lo ponemos en un jarrito, 30 pétalos, 30 pétalos, junto, a una rosa entera un cuarto de aceite de oliva Lo vamos a llevar hasta que hierva estas rosas ya la hemos consagrado a la imagen de María Rosa Mística y al el Rafael una vez que ya hayan hervido que ya haya hervido el aceite los pétalos van a estar doraditos lo vamos a, a colar y lo vamos a pasar a un recipiente. Bueno, ya hemos preparado el aceite, lo puedes tener eh, en un frasco oscuro, más oscuro que este, con los pétalos y lo puedes pasar en frascos más chiquitos para poder poder dar a las personas que vos quieras, para las eh, sientas que lo necesitan. Eh, espero que te haya gustado este óleo de la caja Rafael y la Virgen de María Rosa Mística. Y si te gustó este video, déjame un like y muchas gracias por compartir este contenido.